un hijo o quieres un gato? Todos ¿Quieres todos? Todos okay. Gato, perrita niña Hola chicos y bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal de youtube el día de hoy hemos venido a un festival de otoño que hicieron aquí en Monterrey se llama Pumpkin Dash es nuestra Pumpkin primera Dash. vez hay un montón de gente Estamos un poco sorprendidos, la verdad, y les vamos feria? a mostrar nuestras aventuras. Ay, sí, parece una feria como las de Tampico. Es la primera vez que vamos a un lugar así. Estamos emocionados y nerviosos porque hay mucha gente. Hay muchos niños. Sí. Por eso yo traje a mi niño. <risa> wow, vean la entrada de calabazas, ¡qué bonito! Estamos aquí esperando en la fila para los boletos. Gracias hay mucha gente, hay mucho ruido ya me quiero ir a mi casa y voy llegando pero pagamos, así que aquí vamos a estar un buen rato y vamos a formarnos ahorita para las fotos traemos ropa de pareja por cierto Tengo los ojos japoneses como Hayato. Está bien, está bien. No te preocupes. Oigan, estoy batallando con Hayato que se quiere comprar un perro. Ahora anda que quiere un perrito y le digo que Prim no va a aguantar los celos. Prim se va a enojar, Hayato. Me y es que aquí tienen la opción perritos. Es lo primero que vamos a ver, porque nos encantan los perritos. Sí, Digo sí, también sí, es gratis, muy bonito gratis, el festival. Gratis. No, no son gratis. Pero, pero, ver. Ah, ver, ver, ver. Ya encontramos la sección de los perritos en adopción. Vamos a comprar. No. Ay. Hola. Puros niños chiquitos y mi esposa. Hayato, no nos vamos a llevar ningún perrito, ¿eh? No, no vamos a llevarnos ningún perrito. No. ese le gustó, sí, ya le gustó. se lo lleve, anda. Ya le dieron el perrito. Ay, qué bon... Es niña, verdad? Es niña. Sí. Hola, qué hermosa. No puedo creer que estés tocando a otra perra. Jamás te perdonaré esto, papá, porque eres así. Pensé que me amabas. Mi hija. Hayato, no nos podemos llevar un perrito. Lo siento hermosa, qué bonita estás, pero no te podemos llevar. No podemos Peri, Ya tienes una perrija en Tampico. Oiga, nosotros no podemos adoptar perritos porque pues, no pueden estar ahí en el departamento donde estamos. Pero si ustedes quieren adoptar un perrito, aquí hay perritos muy bonitos que buscan un hogar. Amigos, estamos a punto de entrar al laberinto del terror. Estás listo para el laberinto del terror? Cacha. Vamos. <risa> Peligro. Vamos a entrar bajo nuestro propio laberinto. Riesgo. Tan, tan, tan, tan. Error. Estamos en el laberinto. Lograremos salir o no lograremos salir. Tan tan, tan tan tan tan. Yo voy confiada del hombre. A ver si si nos saca o, o no. No era por ahí. Yo creo que... Six hours later. Me estoy estresando. No está tan demasiado... que estamos perdidos. Ya queremos salir. Muy difícil. Mi amigo me está dando ansia. Hectoro Kutyogi, Ania, Tania. Ay, ¿dónde llevóme? Kutyogi, <passionate> sí. Seven hours later. Es la hora de la comedera, después de la casa esa del terror, lo que el laberinto, lo que fuera que sea, que me estresó mucho. Sí. ¿Qué tiene? 40. Gracias. Ah. Al final pedí el churro y nos estaba contando la señora que alguien se llevó el churro de muestra que tenía ahí, como, que, como creen. Bueno. Gracias. Yeah. Muy bueno. Oigan chicos, a mí me sorprende mucho aquí en Monterrey que la gente celebra mucho el Halloween. En mi ciudad natal, Tampico, casi no celebra Halloween, celebramos más el Día de Muertos. Entonces me sorprende ver aquí como que gente disfrazada de Halloween y calabacitas por todas partes. Está padre, pero sí es algo extraño para mí siendo mexicana. Mi maestra también dice que en Monterrey más común. Arwin. ¿Qué día de muertos? ¿Qué día de muertos? Wow. Sí. ¿Por qué cerca de Estados Unidos? No sé. Sí, puede ser por eso. Sí. Necesitamos mis hijos. ¿Qué? Mis hijos. ¿Quieres hijos? Sí. ¿Por qué? Porque aquí... ¿Por qué de repente...? Es, es, están... Están con niños. Ah, hay muchas familias. Sí. Y por eso quieres. O sea, hace rato querías un perro y ahora no, no quieres un bebé. Sí, dos. Aquí ah, es el perro y el bebé. Uh -huh. Ok. Por favor. Mando okay. ah, el chakra. Ok. ¿Perro? ¿Cato? Ah, en sé No sé. <risa> quieres? Sí quiero. ¿Perro? ¿Gato? Ya tengo un perro, así que me llaman la atención los gatos o los hijos. Tú decides qué quieres, si quieres hijos o quieres gatos. Todos. ¿Quieres todos? Todos. Okay. Gato, perrita, niña. Quiero, quiero venir con mis hijos y una perrita. Aquí. Ok, en unos años. Oh, mucho futuro. Estaba haciendo fotitos del festival y que se me pierde el marido, ¿dónde está? Viendo a los perritos otra vez. No nos vamos a llevar ningún perrito a la casa, no podemos. Ay, ¿qué quieres? Ay, yo soy marichago y son un no, no, no, Gracias Andamos viendo si hacemos lo de las calabacitas Pero oigan, también caras Como que 200 pesos No, no, no, no no Me gusta mucho la calabaza Sí, Hayato no quiero hacerlo aparte Solamente certo. lo quería hacer yo no. Está bien, está muy caro Sí, sí, sí. Es uh. <risa> <risa> un alta. Altar de día de muertos. Qué bonito. Amigos, así como nos vemos en la sombra de altos, así somos en la vida real. ¿eh? Dos minutos. Dos metros cada uno. Sí. Sí. No, nadie aquí es que ¿Cada paro. uno? Sí, dos solo metros. Solo yo. Bien. Perdón, yo mido un 80, disculpen. ¡Muy peligroso! Por mi culpa no nos podemos subir a la rueda de la fortuna, porque la última vez que me subí me mareé y me duró dos días. ¡Dos días! Entonces ahora les tengo miedo. Que no nos podemos subir, perdón. ¿Más, más? ¿Cinco días? Sí, más, sí, más, más, dos más, días. más. Ay, no, no, no. Mía, no. Vamos. No, <risa> no vamos. <risa> Calambre. Estábamos sentados y ya el abuelito le dio aquí un calambre en la pierna. ¿Se calambre? le durmió? Se le durmió la pierna. ¿Tienes un calambre? Tienes un calambre. ¿Tengo calambre? Sí. El abuelito. Qué modernos me salieron. Tiene una de esas cositas que toma fotos de 360 grados. ¡Wow! pasa en México? ¡Wow! Oigan, nos vamos a tomar una foto de 360 grados. Estamos emocionados. Es la primera vez que lo vamos a hacer. Nos gustó muchísimo. Ya ahorita nos vamos. Este, ya estuvimos bastante rato. La verdad, llegamos al principio como a las 6 de la tarde y dijimos qué calor. Pero ya después se fue bajando el solecito y nos divertimos un montón. Así que nos gustó bastante. Nos tomaban muy buenas fotos también. Y ahora no sé a dónde vamos. ¿A dónde vamos? No sé. Tengo hambre. Acocorico Bueno, vamos a comer pollo coreano, al parecer. Yeah. <risa> Vean qué delicioso se ve. Lo pedimos mitad sabor ajo y mitad sabor. Eh, es una salsita ridulce que no pica. Y pedimos un spray. Salud. ¡Salud! Buen provecho. coreano estaba delicioso si están aquí en Monterrey les recomiendo ir a ese restaurante, de verdad el sabor es súper auténtico, fue un día muy divertido, así que espero que les haya gustado el video del día de hoy, por favor no olviden regalarnos un me gusta compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal aquí abajito y nos vemos muy pronto en un nuevo video, adiós